Imagínate que estás en un local de ropa lo más tranquilo cuando de repente el pantalón que te estás probando te mata. ¡Qué mierda, loco! No se puede estar tranquilo en ningún lado en este país. Todo este tiempo estuve buscando alguna película que sea más rara que la del sillón asesino. O que la de la arena asesina. O que la de la heladera asesina. O que la de la moto asesina. Y esa búsqueda dio sus frutos. I found her. Por eso hoy te lo resumo Así más. Slax, los pantalones asesinos. <risa> Esta es la historia de un grupo de empleados de una casa de ropa que va a vender unos jeans nuevos y super modernos que se hacen en la India. Lo bueno que tienen estos jeans es que se ajustan a tu cuerpo. Lo malo que tienen es que te matan. Lo bueno que tienen es que limpian el desastre y esconden el cuerpo. Pero asegúrense de dejar las cosas como las encontraron. Así otras personas disfrutarán igual que ustedes. Nosotros acá vamos a seguir a un variado grupo de personajes que trabajan en el negocio y ellos son... Craig, como el gerente que está esperando a que lo asciendan. Libby, como la empleada nueva y soñada. Lord como otro empleado, Hunter como otra empleada, Bart como otra empleada, Peyton como la youtuber de moda y Shruti como la empleada india. Cuestión que esa noche cierran el local para preparar todo para el otro día y acá es donde los pantalones entran en acción. Al primero que matan es a Lord Primero le cortan el dedo con el cierre de la bragueta ah. Y después lo cagan matando wow, this is horrible. Truly horrible. Cocaine. Después muere Hunter Que el pantalón la cuelga de un gancho Y por último, por ahora Muere la youtuber ahorcada Ya del peligro de los youtubers, no aquellos muchachos generalmente sin ninguna formación, que pasan a ser como animadores, como gente que transmite cosas sobre todo a adolescentes y a chicos, muchas veces mensajes muy venidos con la moral. Acá los pantalones hacen una masacre con todos los empleados que lamentablemente no te la muestran. Usaremos la imaginación. A todo esto Craig y Libby descubrieron los cuervos, pero Craig prefirió hacerse el boludo para no arruinar la venta de los pantalones y perder su ascenso, pero la cosa se vuelve indisimulable cuando los pantalones matan a todos. No, no, porque la India sigue viva y acá descubrimos que a los pantalones les gusta la música india. Por la droga también se mata a la gente. Pero no es lo único que descubrimos, no. También descubrimos que con la sangre puede darle vida a otras cosas, como por ejemplo un maniquí. Entonces el maniquí cobra vida y no solo eso, también disfruta de la música india. Okay. So we know two things. It loves Bollywood music. Y no solo eso, sino que también escribe en indio. Y acá se viene la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Los pantalones estos están vivos porque están hechos con una nena india que murió mientras lo fabricaba. Y acá se viene una bajada de línea inesperadísima en una película sobre pantalones asesinos. No right? CCC pero bueno, una historia muy bien escrita Pasado ya el momento de criticar la mano de obra infantil, la película sigue Craig, a pesar de haber visto con sus propios ojos que los pantalones están matando gente Decide ignorar todo para no arruinar el negocio Cosa que ya está arruinado, ¿no? Porque este local está lleno de cabres Pero bueno, no lo jugó. Las chicas, todo lo contrario, quieren llamar a la cana Entonces Craig la mata a Yuti. ¡Sorete de mierda! Pero después de los pantalones se lo morfan a él a dónde te llevó tu ambición Craig tenías tantas ganas de vender pantalones y te terminaron comiendo, poético Qué hermosa historia ¿no? Qué hermosa cuestión que amanece, llega la gente a comprar los pantalones y los pantalones se disponen a matarlos a todos, pero Libby que es buena y soñadora, intenta razonar con ellos no estas pero no se puede, no se puede razonar con pantalones asesinos y hacen una masacre. Que, lamentablemente, tampoco vemos. sí podremos, usaremos la imaginación. Y con esta masacre termina la película dejando todo listo para una secuela que espero llegue pronto. God bless America. En la película termina con el backstage que nos muestra cómo se hizo el efecto del pantalón que baila. Y después, blooper Ugh, Odio que las películas terminen con bloopers. Esto fue los pantalones asesinos resumidos, así nomás. Si querés ver más películas de cosas que matan gente, te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.